viendo. Reactiva Bolivia. Las galletas son un sector tradicional que han sabido adaptarse a las nuevas formas de vida de los consumidores. Los fabricantes de galletas apuestan por innovar en sus lanzamientos, con la salud como el principal motor de este cometido. Esto se debe al cambio en las preferencias de la sociedad hacia las galletas más saludables Con ingredientes funcionales, reducidas en azúcar y con menor contenido calórico Y en esta oportunidad, Reactiva Bolivia viajó hasta la ciudad de Sebastián Pagador Hasta la capital del folclore, Oruro Para conocer esta empresa productora de galletas Galletas 100% naturales, nutritivas y bajas en gluten mi nombre es Lucila Villanueva, soy gerente propietaria de Productos Melanie. Nosotros nos dedicamos a la elaboración y a la distribución de nuestro producto. La empresa se crea el, el, en, en un año de diciembre, hace 20 años. Nosotros uh, vivíamos siempre en La Paz. Pero usted ve que en La Paz, eh, yo generalmente vendía en la Pérez Velasco. Como yo vendía en la Pérez Velasco, usted sabe que lo cerraron. Todo la Pérez Velasco nos metieron a todos al Mercado Lanza. Como nos metieron al Mercado Lanza, el, la economía ya no era lo mismo. O sea, nuestras ventas ya no fue lo mismo. Por tal motivo, yo dije, como tengo la fábrica aquí y tenía mi pareja que estaba trabajando con la fábrica, yo dije, no, lo único que puedo es ir a innovar mi producción. A innovar porque yo era la que, digamos, mi esposo era el que hacía las galletas y yo era la que vendía. Mi nombre es David García Berríos. Soy eh, copropietario de productos Melanie en galletas de chuy. Eh, mi, mi cargo que yo eh, asumo aquí en la productora de Melanie es velar que lo, el producto eh, salga correctamente y con las garantías correspondientes para el consumidor final. Ahí, eh, en la primera etapa o en la primera sala tenemos recepción de, ale, de materia prima, como decir harina, la harina fortificada y que sea de buena calidad. No trabajamos, digamos, con materia de, de segunda calidad, siempre es primera calidad. También tenemos la recepción de huevo, Esta es de ser, dividido hay una división que tiene. La materia de huevo, el huevo también tiene que ser fresco y de primera calidad. Trabajamos siempre, Melanie va velando el producto que va a usar para, para que consuman las personas. Aquí le vamos a explicar nosotros la preparación de nuestras ricas galletas de chunior productos Melanie. Tiene todo su material 100% natural, no contiene ningún químico, nosotros hacemos 100% natural para las personas para que se sirvan con toda seguridad, que el, nuestra preparación es minucioso. Ustedes pueden verlo la manera de preparación. Aquí va a preparar mi joven preparador que está eh, eh, preparando. Es la manera que nosotros preparamos de, de esta manera. No contiene nada de chuño. Eso quiero aclararles a todas las personas que consumen productos Melanie que no contiene esto eh, harina de chuno. Si no nosotros qué hacemos? Ponemos un eh, producto del 100% como le digo que no contiene nada de químico. Es la harina normal, normal solo que tiene nuestros, eh, o sea tiene eh, como ustedes van viendo tiene huevo, tiene harinita. Solamente qué pasa? Nosotros ponemos uh, goma arabia que hay, un, hay un, este, un, unas gomitas que nosotros hacemos derretirlo, lo hacemos hervir, tenemos que ver bien que la goma arabia esté bien lavadita y entonces con eso se prepara nuestro producto, nuestras ricas galletas de chuño. Siempre dijeron que esto eh, tiene chuño, pero no es así, no tiene chuño solo tiene la goma arabia que nosotros le ponemos en el, en el líquido y la harina que nosotros lo llamamos la harina fortificada, ¿no? Y siempre, o sea, nosotros no trabajamos... Por ejemplo, hay otras fábricas que lo ponen químico, pero nosotros no trabajamos con químicos. Es 100% natural de harina fortificada, el, el huevo vegetal, la goma arabia, que eso sí o sí tiene que entrar a nuestra producción. Son goma arabia que nosotros lo hacemos derretir y tenemos que ponerlo municiosamente ¿Para, qué? para que se sienta ese sabor, ese sabor especial que se parece a chuño. Por eso decía las personas, ¿no? galleta de chuño, ¿será que tiene chuño? No es así, señores, no tiene chuño es de harina fortificada. Nosotros ahora como trabajamos con desayuno escolar, lo ponemos más harina de quinoa. Harina de quinoa, ¿para qué? Porque ustedes saben que la quinoa hoy en día está, está for, catalogado que es, eh, o sea, 100% natural la quinoa. Es por ese motivo ponemos también quinoa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Eh, Estamos eh, entregando a desayuno escolar en los municipios. Por ese motivo, lo fortificamos con quinoa. Como tenemos nueve departamentos, entonces yo, yo dije, si solamente el eje central está aquí en La Paz, pero también existen los nueve departamentos. Entonces yo dije, no, si, si estamos así, entonces lo que yo tengo que hacer es buscar estrategias para tener que hacer la fábrica, era, o sea, la fábrica era pequeña. Era pequeña, entonces yo dije, no, yo tengo que innovarme, buscar en los nueve departamentos qué es lo que puedo hacer. Entonces yo me vine desde La Paz hasta aquí a Oruro, porque yo sí soy de La Paz y mi esposo es orureño. Como mi esposo fabricaba la producción, y yo dije, no, no, me tengo, que, o sea, yo tengo que ya, ya hacer eh, como gerente propietario. Seguidamente, una vez teniendo toda la materia prima, viene, eh, como le indico aquí al preparado, vienen todo, o viene, eh, como le digo, la, la harina fortificada, huevos frescos, y tenemos eh, la harina, ¿cómo se dice? La quinoa, también polvo ya en forma de harina, que es quinoa real. También nosotros adquirimos quinoa. ¿Por qué tomamos la opción de ponerlo quinoa? Como nosotros, como Melanie, está trabajando con municipios, ahora actualmente está trabajando con algunos municipios en, en desayuno escolar. Entonces, lo que hacemos es que los niños se sientan más fortificados. Se sientan con un poco más de nut, nut, nutritivo el alimento de galletas de chuño. Porque antes sí, la galleta de chuño solamente era galletas de chuño a base de harina, a base de huevo y algunos más. Pero ahora eh, Melanie ha, ha, ha innovado en incrementar la quinoa. Y luego eh, en el primer mezclado, nosotros lo colocamos la harina, los huevos frescos, colocamos la harina de quinoa. Y tenemos, eh, como lo estaban, que me antecedió mi señora, tenemos ahí unos líquidos que colocamos de la goma Arabia. Es muy beneficioso eso para las personas, digamos, que sufren alguna enfermedad, eh, más que todo de la de la parte de para las mujeres es muy beneficioso si, si las personas que nos están viendo en ese momento un poco indagan digamos qué es la goma arabia la goma arabia son unas pepitas que llegan entonces son muy nutritivas y muy beneficiosas para aquellas personas que de repente sufren alguna dolencia tanto para las mujeres como para los hombres Viene la laminación que el joven igual está catalogado para, para saber ya en qué tono él ya lo puede hacer para que las galletitas vengan en forma de rositas, él apenas ni toca ya sabe que la producción ya está. Las galletas generalmente se vendían así, sueltitas, no eran empaquetadas. Eran sueltas las galletas, entonces yo como fui vendedora, yo dije, eh, no, tengo que hacer algo. No puede ser que las galletas nos estén, estemos teniendo que venderlo así sueltas. No, tengo que buscar una estrategia, pero gracias a Dios yo digo, la paz es el eje central. En la paz, había mucha gente enferma que se llamaba de esta enferma, enfermedad ciliasis, porque el, la enfermedad de, de que tengan esa enfermedad de alergia al gluten, toda masita les hace daño, hasta hay veces mueren por eso las personas. Entonces yo le dije a las galletitas de chuño, no sucede eso, no sucede eso. Aparte de que yo soy 20 años de trayectoria que tenemos, también fui 23 años vendedora en La Paz. Yo vendo estas mis galletas desde mis 15 años. Entonces, si, yo dije, si nunca se quejaron y me dijeron, ¿por qué no lo saca su certificación? Y te ha de, te ha de o sea, te ha de, te ha de hacer ver que tú por lo menos piensas por la salud de las personas. Aquí, como pueden ver, el joven ya tiene su, su calderón hirviendo, eh, eh, siempre en, en acero inoxidable. Por ejemplo, la olla es acero inoxidable. A un principio, cuando, digamos, eh, la fábrica era aquí en Oruro, lo hacían hervir en tus riles. Los turriles, no, ustedes saben muy bien que bota un sarro que puede meter cáncer estomacal. Por eso siempre le digo que se sirvan el producto Melanie, porque le garantiza su salud. Eh, Las ollas de acero inoxidable, los tableros son acero inoxidable, máquinas acero inoxidable. Siempre pensando en la salud de cada persona. Usted como va viendo el joven ya va ya poniéndole y él ya sabe en qué momento ya está su, su cocción de cocido. Bueno, y de esta manera era como observábamos la fabricación de estas galletas, que como observábamos son reducidas en azúcares, en calorías, unas galletas 100% naturales. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar conoceremos más acerca de esta empresa 100% boliviana. Entonces yo siempre les digo, les digo a las personas que se sirvan productos Melanie, ¿por qué? porque cuida la salud de cada persona. Prefiero mil veces tener que eh, eh, tener que comprar maquinarias que si sí no le haga daño a las personas. Por ejemplo, las maquinarias como, como les, les, les vamos a mostrar, son todas las máquinas acero inoxidable. Como les voy explicando, el joven pone a su hervido y, y lo de bueno, que en esto muere el gluten, por eso se preguntaban muchas las personas ¿Por qué es bajo en gluten? Porque en el hervido baja su gluten, muere el gluten. Por eso es bueno para aquellas personas que sufren de la enfermedad ciliasis, que se consuman la producción sin temer a que le haga daño porque en el hervido muere todo el gluten. Por eso es que nosotros estamos catalogados, certificados, que, por ejemplo, si tenemos la certificación de SENA-SAC, es porque tenemos la certificación para que se avalen cómo el gluten va bajándose hacia el fondo. El calor es eh, para un, este, o sea, va un, una, un, tiene que ser fuerte, porque si va a ser simple el el juego no no va a explosionar la producción. Por eso tiene que ser un calderón fuerte para que la producción ya también esté, esté bien, ¿no? Si no, eso tampoco no va, no va a bajar el gluten, no, no se va a elevar la producción. Por ejemplo, como lo meten, de por sí va elevando la producción para ver si ya está o no ya, o ya, o todavía falta. A que ya el joven vea su toque final, o sea, él ya. Por eso cada persona están catalogados, cada persona ya sabe su formalidad de trabajo. Eh, gracias a Dios tengo jóvenes que están capacitados. Por ejemplo, el joven sabe si ya está o le falta. Y también todos los productores, por eso cada, cada sector tiene su personal. El joven es directamente para la producción, los, eh, el preparador es directamente para su preparado, y los jóvenes que lo manejan, las máquinas, ellos también ya saben cómo tienen que manejar su máquina. O sea, cada personal están catalogados. Para, para, para que las de productos melaní, las ricas galletas de chuño, vaya con su 100% natural. El agua tiene que estar, eh, como lo digo, hirviendo y el producto tiene ahí, ese es el punto eje de la, de la galleta de chuño. Ahí hay que tener mucho cuidado. El hervidor es una persona calificada, certificada. Eh, no es cualquier persona que diga, yo hago herbí. no. Tiene que tener mucho cuidado. Es la parte fundamental de la galleta de chuño en la parte del herbí. Como ustedes ya ven, aquí el joven ya, ya, lo, ya lo dio su toque. Ya está para que... Eh, ustedes pueden ver los, las personas. Uno piensa que es fácil, uno piensa que dice, ay, no, ¿por qué? Porque quizás ¿no? uno en La Paz, por ejemplo, sí tiene su presión. Entonces dicen, ay, no, pero sí, solamente es hecho así. No, es el trabajo municioso. Los jóvenes ya están capacitados, cada uno, y ya, ya, unos días, ya, ya. Eh, como ustedes pueden ver, las personas que, que quizás se sirvan con garantía esta producción es para que digamos tengan garantía por, eso, por ese motivo yo siempre ya no mostrándoles no viendo que se haga como sea la forma que viene como platito o como el molde arizo en primer lugar planita pero con algunas cosas esa receta es, es europea cuando eh, nosotros yo lo digo no fabricamos no hacíamos de aquí, a, estamos con ese rubro 20 años claro, dentro del de rubro. Pero más antes, nosotros éramos vendedores. Pero los dueños que, que nos proveían a nosotros, nos comentó, ya son personas que muchos han dejado ya ese, esa vida. Hay una persona que se llama, por ejemplo, don David Cruz, que ha trabajado con ese señor. Han llegado creo unos señores del lado de Europa, Oh, no, no, me equivoco. Paraguay. De Paraguay, la galleta, la galleta de Chuño en sí, la zezeta, viene del lado de Paraguay. Pero no se llamaba galleta de Chuño, sino es que de allá del Paraguay los decían galletas paraguayas, paraguayitas. Entonces, la zezeta en sí viene del Paraguay. Pero aquí como han venido los señores de, de, del extranjero hacia trabajar Bolivia, han tomado personas que han trabajado. Entre esos está lo que hemos tenido el gusto también de trabajar con ellos a manera de compradores nosotros porque ellos serán fabricantes. Eso se hace ventilar las galletas. Tiene que enfriarse lo más rápido posible para qué, para que se vaya al, al cocido del horno, porque no es horno, es artesanal. Como es horno artesanal, tenemos que tener mucho cuidado, porque como es horno, es de ladrillo y si lo vamos a meter nosotros así, caliente, húmedo, puede haber, eh, puede haber lastimaduras en el horno. Por eso es que tenemos que enfriarlo con la ventiladora. Después del hervido, eh, sale al proceso de oreado. Porque del hervido sale como una especie de fideos a la sopa, usted lo va a servir unas sopas, unos fideos o macarrones y tiene que ir al enfriado. Tiene su etapa de enfriado, oreado. Una vez que tiene un buen oreado y ventilado va a los respectivos hornos. Una vez que está, que lo traen aquí, ellos van a recogerle en las latitas como ustedes pueden ver, las latitas eh, tienen su modalidad, hasta tiene su forma donde uno tiene que ponerlo, las, las galletitas. Tiene su modalidad, mire, puede ver usted, tiene detalladamente dónde tiene que ir la producción. Y eso es una vez para que tenga que entrar ya al horno, al horno, porque el horno es artesanal, entonces ellos ya tienen que ver la... La cuestión que está frío, frío, frío, porque como está hirviendo en, en, en, en, en su olla, entonces tiene que venir aquí al horno frío. Cada persona tiene su canet sanitario y tienen que velar ellos mismos la salud de cada persona. O sea, tienen que tener su gorro, sus mandiles en respectivo blanco, porque si es alimento, tiene que ser blanco. Tienen que ellos ver, que, o sea, siempre estar viendo que no tenga que entrar nada a la bolsa, que van a sellarlo. Porque si está entrando a un supermercado y si están en, en mercados en, en ecológicos, es cuidar la salud de cada persona. Entonces, viendo toda esa, esa situación, entonces tenemos que cuidar nosotros. No tiene que haber nada de particular, por eso Senasac te da el permiso. Porque Senasac no te da permiso si no ve las, eh, las especialidades de cada persona. Tiene que tener, por ejemplo, hasta el agua tiene certificación, solo el agua tiene certificación. La alimentación al, al bioquímico tiene que ir no una sola vez, tiene que ir al año unas dos veces o tres veces, tienen que llevarlo a la producción para tener nuestra certificación de bioquímico de ahí sale, se hornea, entran a los hornos, eh, eh, el tiempo que están en los hornos es de 30 minutos. 30 minutos están en los hornos, se lo da, eh, se lo da un poco de reposo también y luego sale al, al, al empaquetado. que llevar mi, mi producción para que me lo hagan de certificación de bajo en gluten en Cochabamba. Y para que lo hagan análisis del agua y de la galleta, tuve que llevar a La Paz. ¿Hasta qué tiempo puede durar el producto, la galleta de chuña? Nosotros no podíamos decir qué tiempo, pero nos mandaron a laboratorios donde lo han, lo, han, lo han colocado a un análisis en laboratorio de descomposición. Entonces ahí nos dieron de, de cuatro meses, exagerado. Pero es bueno consumirle en un mes, dos meses, es muy bueno y beneficioso. Eh, complementando a lo que usted me di me hace las preguntas, eh, Melanie ¿Por qué yo digo no, tal vez nuestro producto no tiene mucho vencimiento? Porque generalmente las galletas eh, secas, que es, también nuestro producto es seco, eh, tienen tal vez no mucho, mucha duración en vencimiento. Estamos exagerando con cuatro meses, porque nosotros no colocamos conservantes, no colocamos químicos, es 100% natural. Entonces Melanie se caracteriza por sacar un producto fresco y natural. A nivel nacional estamos, eh, tenemos consolidados en los nueve departamentos. Los mercados más fuertes que tenemos son La Paz, nos Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y luego estamos Sucre, Tarija, lo que vaya, ¿no? Pero estamos en los nueve. Hemos sentado, digamos, soberanía. Melanie ha ido, como ha ido creciendo, ha iniciado de poco, pero ahora estamos siendo conocidos. Gracias a Dios, Melanie se considera, digamos, ya un... un algo como un mito de, de oruro, digamos, ¿no? Una tradición orureña que ha llegado, digamos, y ha sido aceptada por el consumidor, por las personas, por el público y siempre estamos agradecidos a nuestros consumidores. Aquí tenemos ya el final de la producción, o sea, del preparado. ¿no? Aquí tenemos la final que aquí, como ustedes pueden ver, las galletas salieron en forma de rositas. Aquí las señoritas van empaquetando, pero tienen que ver siempre que las galletitas estén frías. No pueden eh, ponerlo en caliente, ¿no? Como cada cosa tiene que está, está en su lugar. Aquí las señoritas tienen que empaquetarlo con sumo cuidado porque ustedes nosotros tenemos que siempre velar que no estén hechos sin higiene. Siempre tenemos que velar que las galletitas estén higiénicamente hechas y las señoritas tienen que embalarlo con higiene siempre viendo que... Eh, para que las personas se sirvan con garantía la producción esté siempre eh, bien, o sea, bien, ¿no? Bien tienen que prepararlo las señoritas, ellas ya saben cómo tienen que acomodarlo porque esto, estas galletas van a los supermercados, entonces ellas tienen que velar la salud de cada persona, van a los, a los eh, mercados de Irupana, entonces, como tengo mercado ya en, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, casi en los nueve departamentos, las señoras están municiosamente haciéndolo. Eh, Melanie siempre está viendo, innovando, diversificar productos. Eh, Melanie ha empezado a hacer solamente galletas de chuño, que se llaman Aura, porque más antes tenía otro nombre, cuando venía a trabajar personas del extranjero pero ahora Melanie eh, tenía el nombre, pero estamos innovando con la química. Con la pero estamos pensando hacer de otras formas. Nuestro, nuestra, eh, por ejemplo, nos eh, consultamos nosotros como, como empresa, que no es muy grande nuestra empresa, pero eh, estamos catalogados. Entonces, eh, Melanie está viendo, digamos, exportar el producto al extranjero, al exterior, pero no en esa forma como la ve, Estamos viendo otra forma, porque es muy delicada esa, de, es platitos y hay que transportarle cuidadosamente, es un producto muy frágil, no es uno, una cosa dura y tampoco blanda, entonces con cualquier golpe se puede deshacer. Entonces estamos viendo de que podemos hacer en otras formas, y el envase ya va a ser en cajas, en cajitas digamos, como cualquier galleta que llega en cajitas generalmente. Por ahora estamos con bolsas, bolsas que vienen impresas. Las bolsas que Melanie usa para eh, embalar el producto eh, no es una bolsa común y corriente, sino es que Melanie ha tomado, ha visto la opción de eh, que el producto se, sea mantenido. Es una bolsa trilaminada. Trabajamos con empresas digamos, que están certificadas en envases para que el producto tenga su buen sabor. Son 300 gramos que tiene cada bolsita, cada galleta tiene 30, 30 gramos y en, en, los 10 paquet, en los 10 galletitas sería 300 gramos. Como por ejemplo la galletita aquí tiene todo su informe nutricional, tiene todo su informe nutricional hecho en horno artesanal. Por ejemplo, aquí yo le explico a mi joven periodista, aquí no dice harina de chuño, dice Harina de trigo fortificada, bajo en gluten, aquí tiene vit eh, vitaminas, como tiene todo sus, uh, su informe nutricional, tenemos su código de barra que están entrando en los supermercados y sí o sí, el código de barra. Aquí tiene su, su fecha de vencimiento, su lote. Y siempre, digamos, municiosamente viéndolos que se vea bien, ¿no? La producción. Por ejemplo, Melanie y el diablito que nos pertenece aquí a Oruro. Por eso hicimos con la caretita. Y siempre lo de bueno que es hecho en Bolivia. Hecho en Bolivia, bajo en gluten, su Senasac, su NIT y sus, gra y sus gramos, ¿no? 300 gramos. Esa es la, la finalidad que nosotros ya... Aquí, como puede ver, aquí la señorita está cegándolo ya, ya para que tenga más garantía. Tiene que tener garantía, por ese motivo hacemos con el cegado. Nosotros, lo, según Senasac, nos hicieron poner tres meses, pero siempre yo digo a las personas que es bueno, mejor servirse fresco. Nosotros trabajamos día a día y tiene que salir al mercado fresco. Tiene que salir, es buenísimo servirse la producción fresco porque eh, no puede estar pues, con un vencimiento de de una de, de mucho tiempo. Es mejor que sea, por ejemplo, nosotros lo pusimos tres meses de vencimiento, pero es buenísimo que se sirvan lo más fresco que uno pueda servirse. Mi mensaje de, de, de seguir adelante es no descansar, o sea, darlo día a día. Hay que trabajar día a día. No, no descansar y seguir los sueños que una persona tiene. Seguir los sueños. Por ejemplo, hay empresas que, digamos, lo cierran la producción. Por ejemplo, en estas pandemias, han ido bastantes fábricas que lo han cerrado. Yo, yo no entiendo, yo digo, ¿por qué lo cerraron? Porque también tienes que tener suerte para los empleados. Los empleados es tu eje central. Tu eje central son los empleados. Entonces, si es que tú quieres salir adelante, es que tienes que llevarte con los empleados como si fueran de, de tu parte. De, es, es como unos hijos para nosotros. Entonces, si usted, quizás no grandes empresas han entrado porque también incluye muchos empleados. Pero quizás por lo que yo también no pasé por lo mismo, era porque eran pocos mis empleados, pero siempre hay que saber pensar por ellos más. Es no solo por los hijos que tenemos, sino también por ellos, entonces... Con la bendición del Señor, no, no, no es no cerrarlo, es no quedarse atrás. En esta vida yo siempre digo, no, todo se puede, todo se puede. No es decir, no, no vamos a poder salir adelante. Si en pandemias yo he sabido, he tenido que trabajar. En pandemias teni eh, no teniéndole miedo a esta enfermedad que nos tuvo que acechar. No lo tuve miedo, dije no, yo tengo que seguir adelante y es eso, en esta vida seguir adelante, pese a que yo me quedé huérfana desde niña y siempre he sido una vendedora en las calles, sé cómo es vivir en la calle, sé cómo es eh, no tener dinero, pero uno sale de ahí y tiene que llegar lejos, por eso yo siempre digo no. El mundo de cada persona que usted lo puede leer, tiene una trayectoria cada persona. Es como para escribir un libro de cada persona. Pero yo digo, si yo he podido salir adelante, todos pueden, todos pueden salir adelante. Y no cerrar sus empresas, oh, buscarlo maneras, indagar otras cosas si no pueden, arañarle a la tierra porque si sí hay semilla debajo de las tierras. Hay semilla. no es que no hay. Entonces hay que arañarle a la tierra, no descansar y llevarte con tus empleados como si fueran tus hijos. Y eso Dios ve y te permite volar así de arriba. En la vida, nada es imposible. El esfuerzo y superación de cada persona está en cada uno de nosotros. Entonces, más esforzarse, trabajar, dormir aunque poco, pero cuando ya, ya, ya salir adelante, ya estamos consolidados. Eso sería para todos los emprendedores o empresarios que, están, que quieren ¿no? emprender o hacer su empresa, no es difícil. Claro será trabajo, puede pasar, eh, nunca nada es fácil, el camino siempre tiene sus tropiezos, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje para todas aquellas personas que quisieran emprender en alguna actividad o en alguna empresa que quieren hacer. Aquí, como pueden ver, ya les mostré toda la finalidad de la producción. Aquí la señorita distribuidora ya está yéndose o a distribuir a todo el departamento de Oruro, porque tenemos pedidos, entonces ella tiene que ir a distribuir fresco, hechos día a día. Aquí tiene que ser hecho cada día y, y calientitos tiene que llevar a la producción. Esto fue la visita a Galletas de Chuño Melanie okay. en y a diferencia de muchos productores de galleta, en esta oportunidad Lucía Villanueva, una emprendedora 100% boliviana, quiere seguir innovando y creciendo en este negocio. Es por eso que a futuro ella piensa innovar en la fabricación de algo que le pueda garantizar de una manera más sencilla la exportación de su producto.